...cambia el futuro. Tú tienes el mando. Una persona en Europa ve tres horas de televisión al día. Si el resto del tiempo dejas de la televisión en stand-by... ...estará consumiendo un 40% más de energía. Con pequeños cambios en tu vida... ...puedes luchar contra el cambio climático. Si reduces tu basura solo un 10%, Evitarás la emisión de 1.100 kilos de CO2. Consume productos que necesiten menos envases. Compra granel y evitarás la contaminación que se produce para fabricar envases.